perfecto grabando todo en orden todo en orden bueno vamos al tema vamos a, a hablar ahora eh, ya luego ya todas las tomas van a ser corriendo corriendo andando pero no he parado que si no pierdo mucho tiempo vale material que me llevo hoy para para la salida vale pues no tiene mucho misterio llevo dos geles vamos por faena dos geles power gel no sé si lo gastaré o no pero bueno ahí van una tarjeta de memoria por si las moscas me hiciera tontería en la gopro el móvil que lo llevo aquí con los cascos vale con la música que bueno por un lado también va bien porque así cuando te llaman o algo te enteras por los propios cascos y también va bien la verdad llevamos una eh, pelotita de un ojo de, de, de linterna de emergencia no se nos tiene que hacer de noche para nada pero por si las moscas lo llevamos vale por si las moscas y ya estamos sudando. ¿eh? Qué guay, ¿eh? Venga, vamos a ver. Pañuelos, ya vamos. Pañuelos por cualquier cosa. Limpiar cámara, ir al baño. Más cosillas, venga. Para rehacer isotónica. Para hacer isotónica voy a hacer así que se ve mejor y se oirá mejor. Para hacer isotónica la llevamos, la llevamos por aquí. Yo para hacer una isotónica isotónica necesito que esté por aquí. Se lleva un poquito extra, porque yo ya me he calculado muy bien el habituallamiento en tal punto. El, bueno, habituallamiento. La llenada de agua, entonces le pondré un poquito más. Lleno un poquito de agua, la, la llevo 500 ahora, un lo enseño. Luego llevamos siete orejones, 8 orejones de albaricoque, van muy bien. Y luego llevamos un sándwich partido en dos partes. otra vez lo llevo en 4, ¿eh? pero hoy como veis más en plan tranquilo, tampoco me, me afecta demasiado que... Que me haga un poco más de digestión. Si no, llevaría en cuatro. Si lo que es optimizado, en cuatro partes. Esto dividido todavía en otro trozo. Y cada vez coges un trozo. Porque te hace menos digestión, van más rápido. van más rápido. No te, no te lentece tanto el... No te, ¿sabes? No te carga el estómago. Un sándwich en dos partes. Solo lleva margarina, porque no tenía membrillo, básicamente. Y... Y ya está. Esto lo llevamos todo en el mismo bolsillo. Aquí. Y luego aquí llevamos lo que es el... La eh, chaqueta o cortavientos, pero en este caso es una rápida, eh, pesa 90 gramos o algo así, eh, es una de las rápidas, solo es chubasquero, cortavientos, pero no es membrana y no tiene capucha en este caso, no tiene capucha, ¿vale? Pero como llevo gorra para si me llueve, que me caiga aquí, lo único que me mojaría es este tramo, lo que es la cabezola, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Eso va aquí, llevamos las pastillas. Las pastillas del otro día, ¿me acordáis? Las llevamos, las llevamos. Las pastillas de cortisona por si hubiera un, un peligro llevo las compresoras más que nada son compresoras solo estas por el tema de la tibia y ya está que más llevamos ya está en eh, nuestro auricular hoy no he traído no he traído bus lo llevo todo preparado en el coche por si acaso pero fijar la calor que está haciendo ya estoy sudando es tontería traerse un bus es que no, no va a hacer vale y ya está y el día parece que está medio bien aunque me lloviera la temperatura es bastante alta había 26 antes y ahora habrá, habrá 28 por lo menos por aquí y a pleno sol, el sol pica o sea que realmente no, no hace mucha fría bueno venga eh, seguimos y ya está yo os he explicado eso la idea es eh, del tirón con las 500 ml de isotónica que llevo aquí con los 500 ml que llevo de, de isotónica casera o un poquito menos bueno he pegado un buche un poquito menos lo he cargado hoy con esto tiramos ...hasta Fondo de Pasavés... ...estamos en salida de la Lavalloria... ...bueno, la, la primera operación camplana... ...ahí empezamos la pista... ...nos vamos directos para arriba... Esto tirada como subida tendida... ...todo el rato, todo el rato... ...va variando, pero subida tendida... ...y, y con eso... Eh, ...nos vamos hasta la Fondo de Pasavés... ...ahí habremos hecho unos 14 y pico kilómetros... ...más o menos... Es, yo no me acuerdo, alrededor de 14... ...entonces ahí habremos vaciado un poco de isotónica... ...a lo mejor la tendremos por aquí... Entonces lo que ahí hacemos es que rellenamos la que falta, más que nada porque la subida, eh, si nos despistamos, bueno, si nos despistamos, no, si nos vamos hacia la zona de la... Eh, kilómetro vertical de la que de la. subida aquella del Job, como le llamen, la, no me acuerdo, la del Job, aquella, ¿vale? Entonces, si nos fuéramos para allí, entonces ahí sí que hace mucha calor en esa banda, y ahí sí que habría que llevar agua. Entonces la idea es cuando empiece la subida a lo que es Aturo, Aturo de Loma, subir con, no todo, pero no subir con un culillo, subir con un poco más, precisamente preveyendo eso, si me voy luego a hacer un poco más por allá arriba, ¿vale? Y es por eso, entonces ya está, llevamos un poquito de isotónica extra, para hacer ese poquito, hasta rellenar un poco más, y luego llevamos para la bajada, en la fondo de pasada y volveremos a rellenar, ya para venir con 500 enteros y llevamos la dosis justa ya, la otra mitad del bote, para hacer la dosis de la isotónica. Lo llevamos todo al mínimo, pero calculado para que llevemos suficiente. Los geles son a más a más por si en algún momento nos vemos con, con un poquito de necesidad de más energía. Ya está, no hay mucho más. Seguimos. GoPro de tener vídeo.